Señores, tenía mucho el hombre que no lo mencionaba. ¿no? morsa La para dice que cualquiera cobra más que el lápiz. Atención, los lapicitas frustrados. Sí, hay que decirlo. El lápiz quedó loco. Los piquilados están cobrando más que el lápiz. <risa> los, pique, los piquilados. Papá Tarima va a cobrar más que el lápiz. Más el lápiz. Cuando abran todo el meneo. Señores, a pesar de que ya pasó la guerra urbana entre Morsa la Para y el Lápiz Consciente, que tenía todo un país en vilo recordando que dejó prácticamente en un segundo plano la pandemia del Covid, aún hay cenizas de aquello fuego. El exponente urbano Morsa la Para dijo en una entrevista para el doctor Natra que cualquier nuevo talento cobra más que el rapero Lápiz Consciente. La Para comentó que el Lápiz nunca ha cobrado dinero incluyendo Rochy RD. Que incluso Rochi R.D., que llegó el otro día de la música, cobra más que él, y eso es verdad. Rochi cobra más que el lápiz, consigue, no sé qué fue, que se quedó en Nueva York, el lápiz fue. Yo no sé. Pues tiene mucho ¿Vale para allá. está? Eh. En Nueva York, que está el lápiz. Bueno. Pues seguro está haciendo su diligencia, quién sabe, sí, si su... está trabajando, limpiando para allá, Bueno, sabe. bueno, mírenlo, mírenlo ahí, mírenlo ahí, vamos a ponerle el lado yo. ¿Pero tú sabes lo que me cubra? ¿eh? que ninguno de ellos pueden entrar a esa canquimanía ni cobrar lo que yo cobro entonces que me digan canqui tú cobras más que lápiz y el lápiz cobra cuál lápiz cobra el dinero no porque él dice que él cobraba tres, tres, tres, tres, ¿qué, ¿Qué? El, cualquier talento nuevo de eso está cobrando más que lápiz Roche, por ejemplo diez veces que lo estoy diciendo yo Cualquier talento nuevo, una vez yo toqué en una discoteca, me voy a va el nombre de, lo con... de quien lo contrató, porque ya estamos hablando real aquí, verdad, ah. en dos sillas, tú y yo como dos hombres. Claro. ¡Fum! Era un diciembre, una discoteca, los dos. Esa vez me pagaron casi 400, porque acomodamos el precio. Uno de diciembre tú sabes que sube. Son picantes y yo le pregunté cuánto está cobrando el lápiz y me dijo 100 porque estamos en diciembre. no pero Mira, siempre. te lo juro, real. No relaje loco. Y el que te estoy diciendo es una gente fuerte en ese negocio. Y en Estados Unidos, no dije que él cobra en Estados Unidos, dije 25, 30 mil dólares. Yo ni te voy a contestar a preguntas, porque tú sabes. <risa> Yo sé que Pásala. Señores, ahí usted ve, Morsa la para, diciendo la verdad que muchos nuevos talentos cobran más que nuestro amigo Abelino Figueroa. No, pero parece que Abelino como que le genera a Monsa, qué él tiene que estar inventando tanto a El Sí, eso da Moviendo cuenta eso como que lo está aumentando demasiado, como que quiere revolver el sí, asunto. Que quiere... No, y mira, aquellos dos estaban apagados y esa tiradera pudo encenderlo un chin porque ninguno de los dos estaban sonando. claro Yo claro. no recuerdo la última canción que tiró Monza, la tiradera y ya. Claro,